Gracias, presidente. Señorías, eh, quisiera empezar eh, recordando que ayer estuvo aquí el ministro de Economía, el señor Montoro, y dijo que el objetivo del déficit había sido la mayor medida social en los últimos años. A mí me dieron ganas de suicidarme. Claro. Eh, vamos a los datos objetivos. En España, eh, comentarle también al portavoz del Partido Socialista todos hemos bebido de la misma fuente los datos del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Nos dice que en la anterior legislatura en España 1.200.000 personas dependientes reconocidas, de las que 400.000 no recibieron ningún tipo de ayuda y de esas 100.000 eran grandes dependientes. Se ha creado lo que se conoce el concepto del limbo de la dependencia, tener derecho a la atención y no recibirla. En los últimos cuatro años, 100.000 personas fallecidas sin asistencia teniendo el derecho reconocido. Desde la aprobación del Real Decreto Ley 20 2012, 2.865 millones de euros de recortes en atención a la dependencia. Sí es el momento de acabar con esta ley, señor portavoz del Partido Socialista. Esto significa la insolidaridad del Partido Popular con las personas dependientes y con las personas que las cuidan y con las comunidades autónomas. Desde el año 2015, 368.000 personas en lista de espera. Su atención generaría 100.000 empleos directos. No se cumple con la financiación de la ley, el famoso 50% del Estado y 50% de las comunidades autónomas. Se falsean los datos. Las personas que, son, que, que, han, que han fallecido se presentan como una reducción de la lista de espera. Señores del Partido Socialista, estos son los datos de la anterior legislatura con el Partido Popular en el Gobierno. Estos son los datos de la mayor medida social en los últimos años. y Estas son las propuestas que van a apoyar ustedes o que apoyaron ustedes ayer con la aprobación del techo de gasto y con el apoyo a los presupuestos del año 2017. La postura que han presentado ustedes ante nuestras enmiendas ha sido la misma que hicieron el Partido Nacionalista Vasco y Democracia y Libertad ante las enmiendas que presentamos, cambiar el artículo 135 de la Constitución Española y abrir un nuevo proceso constituyente. Les vamos a preguntar qué tienen en común el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Catalán y el Partido Nacionalista por excelencia español, que es el Partido Popular. ¿Qué pueden tener en común? Pues lo que tienen en común es el modelo económico, el abrazo al capitalismo y al modelo neoliberal de la política del recorte. Ustedes están en ese mismo bando. Cuando hablamos del eje derecha-izquierda, ustedes sabrán dónde se están colocando apoyando este tipo de iniciativas como las que apoyan con el Partido Popular. Señor Yambas, le ¿está por allí? No, no le veo. El relato que cuenta UPN sobre la atención a la dependencia en Navarra es bastante diferente del que comentó ayer el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en el que comunicó que en Navarra tres de, de cada tres euros que se quitaron de la ley de dependencia en la legislatura en la que gobernaba UPN se han recuperado dos mediante una política fiscal progresiva. Eso significa que se han aumentado 20,5 millones de euros en la atención a la dependencia en Navarra. Significa que en el año 2014 se atendían 8.400 personas y en el año 2016 se atienden a 14.220, más de un 50%. Señores del Partido Socialista, les vuelvo a recordar: en Navarra esa legislatura gobernaba UPN con su apoyo. Entonces, deben de ser que en este estado o en Navarra, hasta que no se le ha echado a UPN del Gobierno de las instituciones, no ha sido posible crear políticas sociales o políticas sociales que atiendan a la mayoría social y trabajadora de este país. Poco a poco, en este país, ustedes también pasarán a dejar de ser necesarios para conformar una mayoría progresista que permita hacer este tipo de leyes y atender a las personas más necesitadas. Ustedes han apoyado el techo de gasto, que implica un recorte de 5.000 millones de euros. Y estamos todos a la expectativa de qué van a hacer con los presupuestos. Van a priorizar un aumento del 30% en el gasto militar en vez de atender a las personas con dependencia. Van a priorizar el rescate de la autopista con 5.000 millones en vez de atender a las personas con dependencia. ¿Van a priorizar el pago de la deuda de unas entidades bancarias que han arruinado y han mandado a la calle a muchas personas que han tenido que perder su vivienda en vez de atender a las personas con dependencia? Vaya terminando, señoría. Sí, termino, gracias. Les recuerdo, señorías, el capitalismo hubo un momento en el que permitía hacer políticas sociales. Y lo que se denominaron ustedes, estado de bienestar. Ahora mismo hay que elegir entre una cosa u otra. Y una cosa es que no se puede vivir en la dualidad que representa el PSOE. O se prioriza el rescate a la mayoría social y trabajadora de este país, o se prioriza el dogma económico neoliberal del recorte y la desatención a las personas más vulnerables. Ustedes tienen que decidir. Gracias, senador Bernal.